Bienvenido a Riker, señor Castle. ¿El alojamiento es de su agrado? Soy el detective Shaw. Y esta es la Teniente Richtofen Te lo has pasado bien últimamente, eh, Castel ¿A cuántas personas has matado en las últimas semanas? No estoy seguro, hubo muchas explosiones <risa> <risa> ¿Y qué estabas haciendo anoche en el edificio Takagi? Empecemos desde el principio Y veamos a dónde nos conduce el reguero de cuerpos mutilados Ah, por cierto, se te ha asignado un abogado Charlemos un rato mientras lo esperamos. Bien, retrocedemos tres semanas. Te encuentras en el antro de drogas del barrio. ¿Haciendo qué? Al parecer has matado a algunos criminales. ¿Cuántas víctimas lleva ya? ¡Sal de la puta carretera, gilipollas! de todo lo que hayas oído en este lugar, de la nueva Nueva York, la cocina del infierno se el el parque está lleno de turistas, pero no es real, la vieja Nueva York aguarda justo bajo la superficie, nada puede ayudarte cuando cae la oscuridad, Quedas desprotegido y el mundo puede hurgar en tus entrañas. Solo porque la ciudad ahuyentó a los monstruos y los expulsó a Brooklyn y al Bronx. No creas que este lugar ha cambiado. No en su No votará así. No lo que hay en el ser. Sí que unos 70 muertos, montones de cristales rotos y un edificio en ruinas. Una tragedia de proporciones épicas, como dirían algunos, y una agradable noche de trabajo para ti, ¿correcto? Y mientras te diriges a casa felicitándote por el trabajo bien hecho, un gilipollas intenta atropellarte. Algunas personas no tienen respeto por la vida humana. Anotaste la matrícula ASM129, pero nunca diste parte a la policía. Si no van tras los criminales, mucho menos tras los malos conductores. ¿Alguien te ayudaría a seguir en la pista a la matrícula? ¿Y descubriste que el coche estaba a nombre de un taller de reparaciones de la calle 96? Era un desguace, comerciaban con coches robados. Una acusación que los abogados del dueño niegan rotundamente. Aunque el propietario no parece seguir entre los vivos. En Nueva York roban 100 vehículos al día. La mayoría se llevan a talleres y se desguazan en 30 minutos. Venden las piezas a distintos talleres y no se pueden rastrear. Es un negocio sucio en mar de escoria. Los ladrones son los peores una mujer la sacaron anoche de su descapotable rojo y le pegaron un tiro. Esos talleres están en mi punto de vida. Sobre todo este. La patrícula del coche que casi me atropella me ha traído hasta aquí. Pero, pero, pero... Añade un nombre y un verbo y tendrás una oración. Se suponía que estabas muerto. Eso ya lo he oído antes. Adelante. Los Noche Duca, ¿qué hacen aquí? ¿Cuál es la relación? ¡Por favor! ¡Solo cumpla órdenes de Bobinucci! ¡No me hagas daño! Hablemos fuera. La cosa aquí se está poniendo un poco fea. ¡No! ¡Por favor! Carlo Duca solo era un eslabón de la cadena de los Noche. Pero arruinar esta operación dañará bastante las finanzas de los Noche. Y cabreará muchísimo a Ha sido una buena noche. ¿Mi local favorito? Evo Benucci va a recibir a su corte aquí esta noche. Mierda. Si hubieses acudido a mí antes, Tony, tal vez hubiese podido ayudarte, pero ahora... Señor Nochi, por favor, no volverá a ocurrir, se lo juro. Tranquilo, no los mires, no mires. Deja de sudar. Castle. era mi antro favorito y se de camino todos en sus puestos ¿Quién es la chica? es el cebo, preparaos así que ahora vas de frente contra el sindicato del crimen de los Nucci atacaste sus supuestas operaciones de tráfico de droga en el taller de desguace y luego localizaste a Nucci en el bar de Lucky y lo mataste eso, por algún motivo, molesta a la mamá de Bobby que envía al guerrillero a por tu amiga Joan y te proporciona una divertida persecución por el zoo. Entonces decidiste asistir al funeral de Bobby. La gente se cuela en fiestas. Tú, en funerales. Pero imagino que los funerales son como fiestas para ti, ¿verdad, Frank? No tienes ni idea de cómo son los funerales para mí. El clan a completo se reúne para el funeral de Bobin. Es un buen lugar para atacar. Con suerte cogeré a todos. Desde Ma hacia abajo. Es ese coche que se detiene. Dí a los chicos que Ma está aquí. ¿Deberíamos traer ahora el ataúd de Bobin? Muestra respeto. Espera que la vieja dama se siente. Es una pena que solo te pudiera matar una vez, Bobin. Están listos, traed el cuerpo Eh, hey, capullos, intentad que esta vez no se os caiga Joder, no, Manos cortaría las pelotas Joder, ¿cómo pesa esto? ¿Están pasando coca en la caja de Bobby también? Hay que aprovechar, Mano es exactamente una persona sensible, ¿sabes? Callaos, gilipollas, un poco de respeto Quiero ver a mi muchacho, ¡Póbrelo ya No, Man, no puedes, está bastante mal ese cabrón lo mataré, lo haré pedazos con mis propias manos. Tranquila, ma, estamos todos muy sensibles. Yo te enseñaré a estar sensible, cabrón. Te arrancaré las pelotas y se las daré de comer a los perros. Tony, Vini, venid aquí. A le puede el dolor. Escoltadla de vuelta a la mansión. Punisher, ese cabrón. Lo mataré, lo juro. Venga, ma, volveremos a la mansión. Torturaremos a esos dos tíos del sótano y te sentirás mejor. ¿Unas últimas palabras, Edim? No descansará hasta verte muerto. Menudo funeral, Frank. ¿Eh? Fue como en uno de esos rituales egipcios Donde mataban a todos los sirvientes del faraón Para que pudieran servirle en la otra vida Exacto, So Excepto que esos tipos iban demasiado arreglados Para pasar la eternidad ah, sí eh, eh, Bueno, volvamos a los Nochi, Frank No contento con matar a los hijos de Manuchi Y a cientos de sus socios Sentiste la necesidad de matarla, a ella también Es una pena y Ma habríais hecho buena pareja. Así que hablemos de lo que ocurrió la noche siguiente en la finca de Nucci. Allí estaba el Ma, su asesino a sueldo el guerrillero, decenas de soldados Nucci. ¿Y tú, Frank? ¿Al final te han dejado salir del zoo? Hazme un favor, dispárate tú y ahórrame la bala. Sonríe, Castle. Vas a ver de nuevo a tu familia. No sabía que más supiese leer. Supongo que tendrá 200.000 copias del padrino. Me preguntaba si tendrías cojones para dejarte ver. Voy a decorar esta habitación con tus tripas. No puedo dejar así al guerrillero. Tiene tanta quincalla en el cuerpo que alguien podría arreglarlo. He de agujerearle de manera irreparable. Con eso debería bastar. ¡Hijo de puta! ¿Qué estás haciendo? Te desarmo. Río nunca Pero si lo hiciese Lo haría ahora Así que acabaste con las operaciones de narcotráfico de los Nucci ¡Bravo! Los problemas de la ciudad solucionados con unos pocos tiros Solo que la droga no dejó de circular, ¿eh, Castel? Los Nucci tenían otras formas de obtener droga desde el puerto y hacerla llegar a las calles Es como cuando Ulises luchó contra ese león en la leyenda romana Cortaba una cabeza y aparecían dos más So, ese era Hércules luchando contra la Hidra y es una leyenda griega Sí, lo que sea, sigue siendo una buena metáfora analogía, lo que sea En cualquier caso, cuando la droga siguió circulando decidiste investigar tú mismo en el puerto Descubriste a chicos nuevos en la ciudad, ¿no es cierto Frank? Y también a una chica ¿Listo? Las damas primero. Es que no habrían esperado El artefacto nuclear tampoco esperará Hay dos cargueros rusos que llegan mañana por la noche El artefacto está en uno de ellos, no sin cuál Un barco para cada uno Tú investiga el Igor Baltiski. Yo me encargaré del Red Guardian Los rusos pretenden hacer un pequeño chantaje nuclear a Nueva York no le vendría mal una limpieza, pero no así. Tengo que hundir ese barco antes de que llegue a puerto. He traído suficiente C4. Tengo que colocarlo en los puntos adecuados. Todavía no me han visto gracias a la mierda. Pero no puedo contar más con eso. Veamos quién está despierto. ¿eh? Tú cambia las cosas. Trafican con mujeres para sus redes de prostitución. No puedo volar en el barco sin sacar a las mujeres. Pero estos tipos están a la cabeza de mi lista. Bienvenidas a América. La viuda negra y tú les disteis una buena a los rusos. ¿Y sabes dónde está ahora la viuda negra, Frank? De vacaciones. Sí. En cualquier caso, volaste las instalaciones rusas en el puerto, incluido un tanque que había logrado burlar a la seguridad nacional. ...y entonces interceptaste la llegada de un carjero ruso y lo hiciste saltar por los aires. ¿Qué estabas haciendo allí? Buscaba a alguien. ¿Alguien llamado Kraikov Castell? ¿El general Kreikov Es un malvecho, un sanguinario, según todas las bases de datos de inteligencia del planeta. Debes de haberlo cabreado mucho, Frank. Al abrirte paso entre sus mercenarios rusos, así. ¿Te suena algo de todo esto, Kreikov? ¿La isla Gran Nixon? No soy bueno con los nombres... Pero sí con la fisonomía. Bueno, Kraikov, ofendió a un tipo detrás de ti, ¿no es cierto? Ahora dime, ¿por qué vas a abrir la puerta de tu casa sin mirar primero quién era? Necesito más armas para atacar la base mercenaria. Vaya, Joan debe de haber hecho otra hornada de galletas. ¿Es de fácil? No me gustaría encontrarme en un callejón oscuro Quizá algún día tú lo hagas, Frank Kraikov envió al ruso tras de ti Así que decidiste arreglarlo con Kraikov. ¿Dónde encontraste un piloto tan estúpido como para volar hasta la isla Grand Nixon, Frank? Bueno, encontraste a alguien Y te lanzaste en paracaídas sobre la isla Y creo que te topaste con un viejo amigo Nixon no está en mapas turísticos. Es como la antesala del de ¡Aguanta, pequeña! ¡Aguanta! Greikov ha reunido a lo peor de Rusia en un mismo sitio. Fuerzas especiales, mercenarios, asesinos, sádicos y criminales. Todos. Pero ninguno va a poder salvarlo. El al ruso a atacar mi casa. Ahora es tu turno. ¿Alcanzaremos Gran Nixon antes de que esto se caiga a pedazos? Seguro. Esta pequeña es más resistente de lo que parece. Estabilízalo a 3.000 pies. A mandar, jefe. Casi estamos a 3.000 pies. Gracias por volar con Aerolíneas, Hacker. Cuidado al bajar. ¿A qué se debe el maldito retraso? Deja de tocarte las pelotas y activa de una vez esa misil. Señor, es el procedimiento. Si esa bomba no está armada dentro de 30 segundos, te voy a dar por culo. así ¡Asile! ¡Moveos y venid aquí! ¡Joder! Voy a por el gordo. Tú buscas el misil. de la cosa, el hombre de piedra de los cuatro fantásticos. Es famoso en Rusia. No puede ser, Paniser viene para acá. entretenlo mientras arma la bomba. Entendido, jefe, el ruso se encargará de todo. Y no la cagues de nuevo, te cortaré la cabeza y la exhibiré como trofeo. No, esta vez el ruso acabará el trabajo. ¿Desactivaste la bomba? Según la versión oficial, era una prueba francesa programada y realizada en una isla desierta. Está desierta ahora. ¿Y Nick Fury te ayudó a detonar el artefacto? ¿El coronel Nick Fury? No, él estaba inconsciente. Kraikov activó el misil, yo me aseguré de que permaneciese en la isla. Así que, ¿pensaste que tanto los Nuchi como los rusos formaban parte del imperio criminal de Wilson Fist? Presunto imperio criminal. Sí, eso quería decir. En cualquier caso, uniste las piezas y concluiste que él estaba detrás de todo esto. Después de todo, ¿quién más podría controlar a los Nuchi y a los rusos y distribuir drogas, armas y esclavos? ¿Quién sino Kingpin, el rey del crimen? Presunto rey del crimen, Soap. Y decidiste hacerle una visita a Fisk. <risa> Pensaba que no llegarías nunca, Castle. Buscabas a alguien. ¿Sí? El jefe no puede recibirte ahora, Castle, pero te he hecho un hueco en mi agenda. Apártate de mi camino. Ok, me fruncirás el ceño hasta que muera. Nunca fallo. Lástima que no puedas decir lo mismo. Cuesta fallar con alguien que tiene una diana en la frente. Contigo solo vale robar. ¿Crees que estoy detrás de esos intentos para matarte? Y no lo estás. Bueno, es un alivio. Te han engañado. Alguien te está utilizando para debilitarme. Él o ella te puso tras mis organizaciones de los Nuchi y de Ruso. Y tú los has eliminado. Lo que pasa es que estás cabreado porque tienes que poner más anuncios pidiendo ayuda. Bueno, tengo que encargarme de este ataque. Tenemos un enemigo común. A ambos nos interesa encontrarlo y eliminarlo. Siéntate, rápido Buen disfraz Sutil, discreto Quizá te resulte divertido Pero me matarán si descubren que he hablado contigo Pues dime algo que merezca esa muerte Kingpin decía la verdad Él no estaba detrás de nada de esto Es Puzzle Vaya, tengo la guía en casa ¿Quién es Puzzle? Lo ignoro Lo único que sé es que su cara está dañada Como si se lo hubieran cortado De ahí su apodo hay un clan Yakuza El Sol Eterno Encargándose de las operaciones de los Nuchi Y los mercenarios que has eliminado ¿Y? Un tipo llamado Takagi lidera el clan Pero Puzzle se ha convertido en su mano derecha de algún modo Dirige los ataques en territorios de otros clanes Averigua quién es Puzzle Y dónde atacará a continuación No puedo averiguar más Lo descubrirían Hazlo Tengo que saberlo Entonces, Fisk te dijo que no era cosa suya ¿Creíste el señor Fisk? Claro que lo hiciste. Tú estabas diciendo... Que... Un momento. Cualquier cosa que mi cliente haya dicho sin su abogado delante es inaceptable. Señor Castell, no diga ni una palabra más. Es tarde, Murdoch. Vete a casa. Señor Castell, como abogado suyo, le sugiero... No necesito un abogado. Estás despedido. Señor Castell, esto no es una buena... Objeción anotada. Y denegada. Es un detalle que haya venido. ¿Dónde estábamos? Hablábamos de que Kingpin King afirmaba que a Frank lo habían engañado. ¿Creíste lo que te dijo el señor Fisk? El gordo parecía sincero. Entonces pensaste que alguien te había manipulado para atacar a los socios de Fisk. ¿Con qué propósito? Para debilitar el imperio criminal... Eh, eh, presunto imperio criminal de Fisk y dejarlo para otro. ¿Y creíste que ese tipo de puzzle y un clan yakuza llamado El Sol Eterno eran los responsables? ¿Y tú pensaste en mantenerlos alejados de las viejas actividades de los Nuchi? Cuéntame. ¿Pudre? Te... Bueno, es John Saint. ¿Recuerdas? El tipo que mató a tu familia. Ya sé lo que hizo. Pensé que lo había matado. Sí, las minas matan a la mayoría de la gente. Sobrevivió, pero con la explosión chocó con una ventana y se destrozó la cara. Por eso le llaman Pudre. Tus ataques a las operaciones del Sol Eterno están causando un gran revuelo en la organización. Takagi ha perdido mucho prestigio. Bien. No está bien. Takagi pierde el control. Está cogiendo Puzzle. No he venido aquí a oír cotilleos. ¿Puzzle le quiere muerto? Creo que no es el único. Pero Puzzle es el que reparte las cartas. Planea atacar Industrias Stark mañana. Puzzle anda detrás de la tecnología de Iron Man: la armadura, un arma, planos o algo así. Y está deseando dar un gran golpe en Stark para robarla. Esto es algo gordo. No soy precisamente amigo de Tony Stark, pero veré cómo está. ¿Cuántas bajas tenemos? Seguimos rastreando el edificio, señor. Pero al menos 50 guardias, 20 científicos y unos cuantos turistas. ¿Qué estaban buscando? Robaron algunos planos del departamento de diseño y faltan piezas de la armadura de Iron Tech. ¿Y dónde está Paniser? Lo vi en medio de todo el jaleo. Ha desaparecido, señor. No sabemos qué hacía aquí. Pero sabemos que estuvo. Castell sabía algo. Averigua qué era. Sí, señor. Había alguien más con Castell. Vino la visita con él y se fueron juntos. ¿Y...? Bueno, señor, robó algunas cosas del laboratorio. Algunos clips, una máquina de hacer agujeros y trozos de metal. ¿Debería llamar a la policía? Necesito un trago. A ver si lo he entendido. Tú y ese vecino tuyo, ese tal Sparkler Dave... Sparkler Dave. De acuerdo. Los dos estabais dando casualmente una vuelta por Industrias Star cuando arrasaron el edificio 100 Yakuza armados. ¿Por qué están tus vecinos involucrados en tus actividades de vigilancia? ¿Algún programa del vecindario que incluya esteroides y armas automáticas? es un fan de Iron Man. ¿Y los acusa de Puddle irrumpen en industrias Stark? Posiblemente con tu ayuda. ¿Matan a decenas de empleados y roban diseños y partes de armadura de Iron Tetch? Algunos de los empleados supervivientes de Stark aseguran que le salvasteis la vida. Tu amigo Dave no está diciendo casi nada. Aparte de que no robó nada. Tú estabas allí cuando atacaron Stark. Evidentemente estabas esperándolos si y fuiste tras ellos. ¿Cómo supiste que estarían aquí? Intuición de vigilante. Lo que nos lleva de vuelta al momento en el que comenzamos anoche contigo asaltando el edificio Takagi. Y hablemos de eso. Bienvenido, señor Castle. Tengo mucho que contarle antes de marcharme. No será largo el viaje. Ha alcanzado el corazón de mi imperio, pero ya ha dejado de ser mío. El hombre conocido como Puzzle me lo ha arrebatado. Puzzle nos ha usado a ambos. Gracias a usted ha debilitado el imperio criminal de Kingpin. Conmigo ha usado el poder que imprudentemente le otorgué para ascender en mi organización, ganándose a mis empleados para sus propósitos. ¿Qué propósitos? Controlar el crimen dentro de Nueva York y matarle a usted a cualquier precio. ¿Y tú sabes dónde está ahora? De camino a la prisión de la isla de Riker, la policía recibió una llamada anónima. Eso parece resolver tu problema. No estará mucho tiempo entre rejas. Ya hay planes para librarlo. Ha ganado. El Sol Eterno es suyo. Aún me quedan algunos empleados leales. Pero es su ayuda la que busco. La última después si tenemos lo mismo que cuando empezamos. No está siendo nada cooperativo. Gracias, Castel. Es un placer. ¿Así que así si es como acaba todo? ¿Todos tus enemigos muertos y tú encerrado en una celda durante el resto de tu vida? No todos. John Saint sigue vivo. Pero él también está en la cárcel. De hecho, también está aquí en Riker. Sí, así es. ¿No estarás pensando en... cómo? El Sol Eterno no va a dejarlo aquí. Cuando ellos ataquen, yo atacaré. ¿Estás loco? Esta es una prisión de máxima, seguro... No sé cómo has podido descubrir que pasaría esto. No haga ruido y quédate aquí con Molly. Esto va a ser un infierno. Van a liberar a todos los reclusos y escapará en medio de la confusión. Eh, ¿Qué pasa contigo? Mataré a todos los reclusos y escaparé en medio de la confusión. Has hecho lo correcto, Joe, desde el principio. Muere. Parece que el tracido <tose> está vivo todavía, Castell. <tose> Me ocuparé de eso en cuanto haya acabado contigo. John Say. Ahora te haces llamar puzzle. <tose> ¿Qué tal? Un poco de ayuda por aquí, por favor. ¿Qué vas a hacer con Puzle? Matarlo. Por favor, no lo hagas. Me salpicaría la mierda. Está bajo custodia. No, aún no lo está. Puzle.